que le digo que ahora está grabando en la nube posterior y trabajar mucho con lo que significa el proceso constituyente así que con ese fin el cabildo ha desarrollado sesiones semanales aparte de sesiones de grupo de trabajo y ha eh, trabajado varios eh, documentos que tenemos en nuestra página web fundamentalmente modelo de atención en salud participación por el originario y se encuentra trabajando otros eh, documentos de posición como el caso de los trabajadores de salud, y va a avanzar también en lo que significa también calidad en salud. El eje central del trabajo nuestro en relación con la construcción tiene que ver digamos, con eh, que eh, todo lo que hagamos esté conducido por el respeto a los derechos humanos de las de la personas, es el, el, eje, el eje central. Y es muy importante estas instancias porque nos permiten eh, conocer la visión de otras personas y poder también aportarles lo que el Cabildo ha estado desarrollando en todo este tiempo. Así que, eh, bueno, los invitamos a que ustedes eh, eh, estén con nosotros. lo que quieran incorporarse al Cabildo lo pueden eh, manifestar en nuestro correo. Y for, finalmente agradecerle a Marjorie Braniff la coordinación. Ella ha sido una gran hincha de, de que nos ocupemos del tema de salud mental de, en el Cabildo. Ya hemos hecho un conversatorio previo. Ella eh, seguramente se va a referir a él. Y decir, digamos, que en esta oportunidad este conversatorio surge a partir de una ley que está próxima, entiendo, a promulgarse, está en el Tribunal Constitucional, no sé si, si ya está hecho ese acto eh, jurídico o no, y, y ha motivado muchas, eh, muchas eh, eh, intercambios eh, a través de distintos, distintos medios, y, y queremos, en este conversatorio, eh, no tanto analizar de que el detalle que hizo de la ley, que seguramente se va a referir, sino que eh, más bien eh, plantearnos respecto digamos, a eh, cuál debiera ser digamos, el abordaje de la salud mental en nuestro país hacia el futuro, de tal manera digamos, de eh, lograr digamos, que eh, la situación en definitiva sea la que corresponde como derechos de los ciudadanos. Así que, eh, bueno, agradecerle que a, a Rolando también, que nos apoya mucho en la parte técnica, digamos, a, a, a, también agradecer el apoyo de, de Isabel de Ferrari y de Bárbara Bustos y Raquel Child que han colaborado eh, bastante en la concreción de este conversatorio. Así que le deseo la palabra a Marjorie para que eh, coordine este conversatorio. Muchas gracias. Hola. Sí. En primer lugar, denle la bienvenida a todas, todos y todes. Ya, eh, qué bueno que nos encontramos por segunda vez tomando un gran tema de salud mental. Y, y fíjense que es increíble, porque hoy día nos encontramos salud mental a raíz de los errores que se cometen en, desde el punto legislativo, vuelve a estar en el tapete la salud mental, y no solo vuelve a estar el producto de esta ley, sino que eh, un residuo de esta pandemia ha sido la afectación directa a la salud mental, por lo tanto, el tema vuelve en primer lugar. ¿No? El COVID es importante, pero las secuelas que está dejando no son solo físicas, no son solo el cuerpo, no son los pulmones, es la salud mental y eso ha sido el principal flagelo que hemos tenido y vamos a tener durante estos dos años. ¿ya? Eh, yo quisiera, primero voy a presentar a las personas que hoy día van a conversar sobre esta famosa ley. ¿Ya? Eh, las voy a presentar, después yo voy a entregar un pequeño resumen de lo que fue el conversatorio que tuvimos el año pasado respecto a la salud mental. Ya cuando no, nos inquietaba el tema eh, respecto a lo que estaba pasando o no sucediendo con nuestra salud mental. ¿ya? Eh, hoy día van a estar con nosotros Francisca Peche y Nori Delano, ambas psicólogas especialistas en el tema de derechos humanos. Eh, Francisca Peche es la coordinadora de la Comisión de, de Derechos Humanos del Colegio Psicólogo y Nori Denano, también colega psicóloga, igual que yo, quien habla, eh, es integrante de la comisión. ¿ya? Más que mal, vieron en el cuadrito, yo también soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y también soy parte de este cabildo, así que tengo doble militancia. ¿ya? ¿Ya? <ríe> Posteriormente va a estar también Marcela Benavides, antropóloga, ¿ya? ella es presidenta del círculo... Eh, Emancipados de, de, de, emancipado de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, creo que lo, lo presenté bien. Y es vocera de la Mesa Regional Metropolitana de Derechos Humanos y Salud Mental. ¿Ya? Eh, ¿Por ahí está Marcela? Yo no se me perdió, se nos perdió Marcela. ¿Estoy? Sí. ¿podrás encender tu cámara un ratito o no? Momento. <risa> ¿Ya? Aquí estoy. Está. Hola Marcela, qué bueno qué bueno verte. Bienvenida, bienvenida a, a Francisca y bienvenida a Nori. ¿Ya? Eh, hoy día sí si es cierto, el, la, la, quienes van a exponer van a hablar de, del proceso de la ley, de lo que implicó, cómo salió esta ley, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero también esta ley es un estímulo. Ya, como dice el título de esta canción, que es la Ley de Reconocimiento y Protección de Derechos de la Persona en Atención de Salud Mental, un ejemplo de cómo no hay que legislar. Y a raíz de eso, después, vamos a hacer un trabajo grupal, que ya después se le, les va a hacer una pregunta. Y el objetivo es que aquí hay actos candidatos constituyentes, que yo estoy viendo. Veo a Fernando Atria por ahí, bienvenido Fernando, Maite Durán. ¿Quién más está de candidato acá? ¿No? Así, ah, Bastián Bodenhofer. Maestro, ¿cómo está usted? ya también está, está. Ya, entonces, importante el tema estar con nosotros, que somos prestadores, usuarios de salud mental, podamos eh, dar, incidir o dar opiniones que esperamos de una constitución que pueda favorecer a la salud mental de los chilenos. Pero eso lo vamos a ver después de las exposiciones. Mientras tanto, ahí, a compenetrarse de los temas. Bueno, y contarlos que... Eh, la vez pasada cuando nos juntamos la principal disyuntiva que siempre decimos bueno qué entendemos por salud mental ya hoy día en Chile se manejan dos acepciones o muchas veces se confunden no la primera salud mental tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud no es la ausencia de enfermedad es bienestar ya y entendido concretamente como eh, un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esa es una definición bastante egoísta para mi gusto que tiene la OMS. ¿ya? Es decir, cuando tenemos salud mental, todavía es que puedo desarrollar mis capacidades, que me permitan enfrentar los desafíos eh, presentes y futuros en el diario vivir, producir, aportar a mi comunidad, desarrollar un proyecto de vida, etc. ¿Ya? Entonces entender claro que cuando hablamos de salud mental estamos hablando no de, de, o sea, no estamos hablando de ausencia de enfermedad estamos hablando de bienestar pero también hay otra concepción ¿ya? que generalmente el que se toma cuando hablamos del punto legislativo que tiene que ver con el acceso sanitario con el acceso a prestaciones de salud que en distrito modo, digamos, en estricto rigor estamos hablando de diagnóstico y tratamiento, porque en eso hoy día se reduce la salud mental en Chile, lamentablemente. ¿Ya? Ahora bien, volviendo al tema general, el ideal, ¿ya? cuando alcanzar un estado de bienestar es bastante complejo, ¿no? y puede estar mediado por las mismas variables que hoy día intervienen en la salud, ¿no? que tienen que ver concretamente que son los determinantes sociales de la salud que son las circunstancias en que nos toca vivir. ya Nos toca nacer, crecer, desarrollarnos en la familia donde estudiamos, en el barrio, las condiciones económicas, educacional, cultural, política, etc. Ya, el, incluso el tipo de trabajo. Todo ello influye en nuestro estado de, de bienestar. También el tipo de acceso a la salud que tenemos. ¿no? Las prestaciones de salud que tenemos acceso y la cohesión social en que nos encontramos. Todo eso influye en el estado en, en la salud mental y, y, y, y genera un nuevo, el concepto de salud mental en los seres humanos. Bueno, sin duda ya sabemos que las circunstancias eh, de bienestar siempre, y estas circunstancias van a depender de las ideologías políticas y económicas imperantes, la distribución del poder, la distribución del dinero, los recursos de una nación, que van a dar lugar a una visión de país y sociedad. ¿Ya? El resultado de esta ecuación, ¿ya?, son las diferentes políticas públicas que generan mayor o menor grado de equidad y justicia social para sus habitantes. Y es por eso que nosotros siempre decimos que sin justicia social no hay salud mental. ¿no? Y porque sin justicia social no hay bienestar, sin duda. Ahora bien, también se habló el tema de, sobre las prestaciones de salud, que en los últimos 30 años, si bien el, el Estado chileno ha hecho un esfuerzo, ¿no? por ir mejorando las prestaciones sociales eh, y las prestaciones de salud, eh, concretamente biomédica, eh, ahí había habido un tránsito desde salir de los hospitales psiquiátricos, ir avanzando en el abandono de estas prestaciones, centrando en la atención ha sido, primaria, ha sido bastante deficiente. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los problemas de salud siguen hoy día abordándose desde una perspectiva biomédica. O sea, nos, nos hemos centrado directamente en el trastorno, dejando de lado todas aquellas indicaciones que hoy día señala el, el modelo de salud familiar, que son la prevención y la promoción, y directamente uno sabe que solamente salud con el 1% del presupuesto de, destinado a salud de un país que tiene salud mental, es imposible poder realizar acciones de prevención y promoción. ¿Ya? También se habló de que la salud mental es un derecho social, para acceder al bienestar y al desarrollo humano, tanto en las personas como en las comunidades. Se señaló muy claro que una mental de su comprensión integral y sociosanitaria implica no solo las obligaciones del Estado de Chile, ¿no? en, en materia de accesibilidad, de aceptabilidad y calidad de los servicios de atención, sino también la urgencia de fortalecer las bases de cohesión del colectivo, de los vínculos humanos y de la integración entre las personas y el Estado. Por lo tanto, como yo hemos dicho, y eso ya es como siempre, se, por lo menos quienes trabajamos en el ámbito de salud, no hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin plena realización, respeto y sobre todo, respeto y garantía de los derechos humanos. ¿Ya? Eso, eso fue lo que conversamos la, la, la, la sesión pasada que tuvimos el año pasado, me acuerdo es que fue en agosto, septiembre, ya, ¿no? Y hoy día nos vemos enfrentados a ocho temas que nos saca a la palestra el tema de la salud mental. ¿ya? Yo no quiero hablar más, quiero dejar a los primeros positores, que es la Comisión de Derechos Humanos, el Colegio Psicólogo, a Francisca y a Nori, ¿ya? que nos van a hablar de este, de este resultado, porque sabemos que hoy día no tampoco tenemos políticas públicas acordes, como lo demanda la OPS. ¿Ya? Eh, a, la, a lo que necesita la población, que tengan promoción, que tengan prevención y todo aquello que sabemos que ha sido una gran deficiencia de esta famosa ley. ¿ya? Pero no hablo más al respecto del tema de la ley para dejárselo a Francisca y a Nori. Eh, bueno, hola, buenas tardes a todas, todos y todas. Soy Francisca Pese, eh, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. Eh, bueno, como primera cosa agradecerles nuevamente la invitación eh, a participar como comisión en este espacio. Para nosotros, eh, como colegio, es súper importante eh, hacer redes de trabajo y participar de redes de trabajo colaborativas en, en, en temas digamos, que se relacionan con la psicología. Así es que, muy agradecidas y, eh, de estar aquí eh, con ustedes. Eh, contarles que vamos a hacer una breve exposición con Nori, bien breve eh, Y nos hemos dividido el tiempo en dos partes eh, Yo primero voy a hablar más bien en abstracto sobre el enfoque de derechos humanos eh, porque, porque se habla ¿no? bastante, está como, eh, se, se dice bastante, tiene enfoque de derechos humanos Hay que hacerlo con enfoque de derechos humanos Tiene que, que ser, eh, que cumpla con los derechos humanos pero poco se dice cómo, cómo hacer eso, ¿no? Eh, y de hecho, una de las críticas que tiene esta, le esta ley es precisamente que carece de ese enfoque, ¿ya? Eh, carece del enfoque en el contenido y carece de ese enfoque eh, eh, en la forma en que se desarrolla el texto, en el proceso, en la metodología. Eh, y bueno, si bien, digamos, es un instrumento que genera algunos avances, ¿no? algunos avances eh, que nosotros vemos eh, y, y, y que no desconocemos, eh, nos parece, digamos, que se desaprovecha una oportunidad eh, eh, en, el, en el entendido en que Chile no cuenta con una ley de salud mental. Eh, entonces, bueno, nos encontramos ante la posibilidad de legislar respecto de ella y eh, nos encontramos con este texto que Nori y Marcela van a ver mucho más en detalle, eh, que como primera cosa eh, no es una ley de salud mental, <ríe> es una ley eh, de protección para las personas que tienen discapacidad eh, en, en, en, en el ámbito de la salud mental. Eh, entonces bueno eso fue como fue, fue como nuestro primer choque para nosotros como psicólogas eh, fue como el primer choque digamos con este con este texto digamos, ¿no? que, que, que veíamos que era más bien una un, un instrumento que regula las prestaciones ¿no? que se les, va, se les se les deben otorgar a las personas que tienen discapacidad en el ámbito de la salud mental entonces bueno para, para avanzar eh, no sé si eh, pueden pueden eh, ¿Cómo vamos a hacer para presentar? Sí, hay una la presentación que tú me enviaste, Francisca, y estoy pidiendo que se proyecte. Ya, el otro, ya. Que no les dije, chicas, tienen 15 minutos. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. Entonces, bueno, eh, contar, bueno, bueno, contarles, digamos, que el enfoque de derecho humano, humanos, un enfoque basado, digamos, en un marco conceptual que. que que de alguna manera reconoce digamos los procesos de, de desarrollo humano, y desde el pin, del punto de vista normativo se basa en las normas internacionales, del derecho internacional, eh, y desde el punto de vista operacional se orienta a la promoción y la, promo, y la protección de los derechos humanos. Eh, la siguiente, porfa. Eh, y la siguiente, porque eso ya lo dije. Eh, el propósito eh, de, este, de este enfoque es analizar las desigualdades que generan los problemas de desarrollo y corregir las prácticas eh, que generan discriminación y diferencias, ¿no? Eh, reducir las brechas eh, y por, promover, digamos, entonces el desarrollo de políticas que garanticen la equidad, eh, no la igualdad. El principio de igualdad, digamos, es el que inspira digamos, este enfoque, sin embargo, asume que no somos todas las personas iguales, por tanto hay que promover eh, la reducción de las brechas que nos hacen distintos en, eh, para que eh, accedamos con igualdad, ¿a qué? A la, a la garantía de todos nuestros derechos. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, este es un enfoque además que desde Naciones Unidas se promueve desde el año 97, no, no es nada, nada nuevo. Eh, pero eh, en, en nuestro país es, un, es una forma, digamos, de hacer política pública, eh, que eh, yo diría que recién en los últimos, no sé, seis, ocho años, de alguna manera se, se ha ido eh, difundiendo, pero lo he visto mucho menos en eh, el desarrollo de, de marco normativo, o sea, de ley concretamente, ¿no? Y, y como yo les decía, no solo en el contenido de las leyes, eh, sino que también en la forma en que, en, que, en que estas se desarrollan. La siguiente, por favor. Este enfoque con, confirma, digamos, la necesidad eh, de que las políticas, digamos, son un campo de interés público y que, por tanto, no, no debe estar circunscrito eh, solo a los expertos, como conversábamos hace un minuto atrás, eh, y eh, que eh, requiere, digamos, entonces, que se establezca una dinámica de interrelación entre, lo, entre los distintos, digamos, actores y actores de interés y es un enfoque que debe cumplir con ciertos principios, ciertos pilares, con ciertas, con ciertos, digamos, eh, máximas, ¿no? Uno de ellos es el principio de igualdad y no discriminación, eh, eh, que eh, vemos, no le iba a profundizar más en esto, digamos, vemos que eh, no está, eh, si bien la ley promueve un avance en este sentido, digamos, no está como que le falta, se queda corta, ¿no? no, no, no logra, digamos, establecer mecanismos concretos que garanticen la igualdad y la no discriminación. Esa es la lógica, digamos, no, eh, de, de, del enfoque, porque eh, existen las, las máximas, los principios, los derechos y el Estado entonces debe respetarlos y garantizarlos. Debe garantizar para todas las personas el acceso y el ejercicio de esos derechos. Y eso atendiendo a toda la diversidad, a las distintas características que tenemos nosotros las personas. Este, este marco normativo, esta ley, digamos, entonces, pretende atender a las necesidades especiales de un grupo, que son las personas con eh, discapacidad en la salud mental, eh, sin embargo, eh, eh, no, por ejemplo... Eh, eh, tiene eh, ninguna línea en su texto, eso, eso nos llamó bastante la atención cuando lo leímos, eh, de, donde se crucen las necesidades de este grupo de especial protección ¿ya? con las características de otro grupo. ¿ya? No hay nada, por ejemplo, sobre personas con eh, disca eh, discapacidad a la salud mental eh, y en eh, género, por ejemplo, o específicamente además en la materia de mujeres, eh, de niños, niñas y adolescentes, no hay nada respecto de diversidad cultural, eh, de diversidad sexual, eh, etcétera, ¿no? Pueblos originarios, o sea, la, la interseccionalidad, digamos, no se asume en el texto. Eh, por otro lado, eh, las garantías deben eh, generar. Eh, criterios no solo de accesibilidad, que son esta, esta, esta, esta adaptación o esta consideración de las características que tienen los distintos grupos de especial protección, sino que también eh, debe eh, asumir la disponibilidad, digamos, ¿no? que tiene que ver más bien como la, con la cobertura. Eh, y eso también nos generó como una cierta inquietud, porque en realidad no veíamos cómo se iba a garantizar todo eh, esto que estaba eh, declarándose en este texto, si no está asociada a ningún, no está asociado a ningún presupuesto, ya eh, porque es una es una ley, digamos que eh, surge desde el Parlamento y ustedes saben que en nuestro país para que eh, los marcos normativos puedan tener presupuesto asociado tienen que surgir desde el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, ahí ya con las coberturas nos quedamos un poco así como, va, ¿cómo va a ser esto? ¿no? ¿Cómo se va a implementar esto? Y en relación a otro de los pilares, que es el, el, el establecimiento, la generación de sistemas de monitoreo y de reclamación, eh, que uh, de alguna manera eh, deben establecerse, digamos, para garantizar el cumplimiento ¿no? eh, y, y el de la ley. Eh, del instrumento, eh, si bien se habla, digamos, de, eh, de algunos de alguno, eh, eh, eh, estamentos que realizarían algo así como monitoreo y, y, y control y supervigilancia, algo así, eh, como el órgano revisor, eh, un órgano revisor, ¿no? Pero no, también avanza, pero no genera la garantía, porque, por ejemplo, no establece que aquellos que monitoreen, hagan el monitoreo y la supervigilancias deben ser, por ejemplo, independientes, ya, o autónomos. Entonces, una supervigilancia que podría estar viciada, digamos, ¿no? Si es que, por ejemplo, lo que, la decisión que se va a tomar o que se requiere asesoramiento para, para la toma de decisión, por ejemplo, en la internación de un paciente, eh, de una persona, eh, el asesoramiento lo da el mismo hospital, por ejemplo, ¿no? o algo así no, no me voy a meter demasiado en esos temas para qué? ir avanzando y darle espacio a mi compañera para que les cuente más en detalle y bueno, el gran, la gran falencia digamos, de este proyecto de ley que no cumple para nada digamos, ¿no? con el cuarto pilar que es la participación de la sociedad civil la sociedad civil no participó de este proceso y lo que nos parece más grave aún dentro de la sociedad civil no participaron las personas que van a ser eh, sujetos de eh, eh, estas prestaciones, ¿no? Eh, ¿no? No están aquí los usuarios y las usuarias, no están las personas con discapacidad eh, eh, incorporadas, digamos, en, en el proceso, lo que nos parece bastante grave. La siguiente, por favor. Entonces, eh, este enfoque es un enfoque que eh, implica que por un lado, el Estado debe eh, desarrollar eh, las capacidades en los garantes de derechos para que puedan cumplir con sus obligaciones, y por otro lado, alienta a los, titular, a los titulares de derechos a que los reclame. ¿no? Como yo les decía, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. En ese sentido, nosotros vemos también aquí que la ley, insisto, si bien avanza, ¿Ya? En algunas cosas se queda corta. Eh, no observamos aquí digamos, mecanismos eh, eh, claros eh, de, exigi de exigibilidad de cumplimiento de la norma. No se establecen sanciones producto del incumplimiento de la norma, ni tampoco eh, se eh, establecen criterios de reparación a las víctimas cuando se incumplan estos criterios. ¿no? Eh, es, es, es eh, derecho o estos supuestos, digamos, que declara la ley. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, eh, como para ir cerrando yo mi parte, el enfoque de derechos humanos, a diferencia de otros tipos de enfoques, reivindica el papel del Estado en, en la línea de, él, de la garantía del, de, de este, digamos, en el desarrollo humano, eh, está estableciendo, digamos, política so la política social como un derecho social y contempla el, el impulso de... Eh, Políticas institucionales tendientes a que las personas se apropien de sus derechos, participen de manera activa en estos procesos y además controlen y supervigilen la acción, la, la acción del Estado, o sea, las políticas públicas. Son parte en el diseño, en la implementación y en los resultados también eh, de la política y de los, eh, de los instrumentos digamos, que se desarrollan. Um, y ya para darle el paso a mi compañera, la siguiente por favor, entonces, ¿qué hacemos los psicólogos metiendo todo esto? Eh, porque hay un, hay, eh, un cruce, digamos, ¿no? entre la psicología y los derechos humanos que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos nos, par nos parece súper relevante poner sobre la mesa, eh, en relación a que nosotros como psicólogos y psicólogas eh, somos profesionales que estamos llamados, digamos, a promover... Eh, el bienestar de las personas, ¿no? Eh, les transparento que yo cada día más eh, uso la palabra, de, uso menos, digamos, el concepto de salud mental. Eh, yo creo que la salud es una sola y, y, y que está compuesta, digamos, de varios, de varios elementos. Eh, eso a mí me parece súper importante. Eh, eh, eh, para los que son candidatos o candidatas a la constituyente. Yo creo que la salud es necesaria que en nuestro país se vea de una manera integral y sea garantizada de esa manera, porque si seguimos haciendo la división entre salud mental y salud física, la salud mental siempre va a ser la hermana pobre la salud física. ¿ya? Y esa es más o menos la experiencia que hay en casi todos los países del mundo, salvo en algunos pocos, en que la salud es una sola y el médico y el psicólogo son parte de un equipo que interviene junto con otras disciplinas y no se hace tal distinción en países donde sin duda está mucho más desarrollada la psicología de la salud. Entonces, como les decía, para nosotros como comisión es importante digamos, el trabajo en la línea B hacer, digamos, tensionar a nuestro gremio y comprender eh, el desarrollo y el ejercicio de nuestra disciplina en, eh, en la lógica de la promoción de bienestar, no solo en la intervención y en las acciones clínicas, sino que también en el desarrollo de conocimiento relevante, en el apoyo, digamos, en el, el, el desarrollo marco normativo eh, y en el diseño e implementación de políticas públicas contarles que nosotros, así como muy, muy, muy brevemente, estamos participando en, en la redacción de tres eh, eh, proyectos de ley. Entonces, para nosotros, digamos, es fundamental eh, este, esta alianza, además, que yo la considero súper eh, natural, además, entre el derecho y la psicología, y no solo los derechos humanos, donde, digamos, el marco normativo del derecho lo que busca es... Eh, modificar la conducta de las personas, o al, al menos digamos garantizar que las, las personas emitan conducta dentro de un cierto marco regulatorio, así es que eh, eh, para los que son abogados y que nos están acompañando, eh, me encantaría si les puedo transmitir digamos, esa idea, eh, me parece fundamental, digamos que cuando se trabaja en, en el desarrollo de instrumentos que buscan regular la conducta, entonces lo hagamos en conjunto con las personas que nos dedicamos a estudiar la conducta. Eso. Nori, eh, si puedes seguir porfa con, con lo de la ley. Eh, la próxima, por favor. Bueno, estas observaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos tienen que ver con eh, una mesa que se estableció acá a nivel regional en Santiago con el Instituto Nacional de Derechos Humanos donde en general nosotros pusimos como estos antecedentes sobre, sobre digamos, la falta de garantes de la ley en tema de derecho humano, pero se hicieron también a partir también de un, de un, de un eh, texto de la, del instituto y también de la, una candidata constituyente que no está aquí presente, María Sola Cisterna, un documento donde se hicieron observaciones al proyecto de ley 16.563, antes llamada ley de, de salud mental que bueno, ahora se establece nomás como de protección de la salud mental. Entonces, de alguna manera, como planteaba Francisca, primero tenemos este, el tema de que eh, no se plantea el tema del derecho eh, de la salud mental, eh, ni el respeto ni su garantía con concepto de derecho humano. Además, tampoco este cuerpo jurídico nos establece que resguarde los derechos de las personas, sobre todo eh, usuarios, y se reproducen de nuevo las barreras. Eh, que, entre, eh, que enfrentan los usuarios y las personas con discapacidad en el ámbito de, lo, de la discapacidad psicosocial o las dificultades que enfrentan digamos, eh, las, los usuarios, digamos, en, y, que, eh, y, que, bueno, y a la revisión de la Convención de Derecho de las Personas con Discapacidad Chile todavía no ha reportado. La próxima, por favor. Eh, ya. Yeah entonces no hay garantía, se establece un derecho más bien declarativo, limitado, falta la, todo lo que es promoción y prevención de salud mental de la población, esta, insisto, nosotros lo que estábamos haciendo, esta observación era la ley de salud mental, y que de alguna manera este tiene aspectos positivos, esta este, eh, ley de protección, pero falta este marco más global como para hablar, de, de incluso, en, en, incluso como ley de protección de, de usuarios, de, de salud mental. Entonces, también hacíamos la, la, la, la normativa esta de la falta de creación de un, or, de un órgano de revisión, de monitoreo, de implementación de la ley. Como decía Francisca, el lenguaje reproduce la estigmatización. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, hay un reconocimiento expreso de principio de derecho pero eh, no hay presupuesto es una, a, a propósito de la leyes de servicios sanitarios y no hay una, una ley de salud mental, digamos, que eh, vanguardie también esta protección de salud mental. La siguiente. Ya. Eh, fa, Francisca lo decía, la, la falta de determinantes sociales. Hay limitaciones al reconocimiento y capacidad de, jurídica de, inform de información libre y de acceso, digamos, de las personas usuarias. Eso también sabemos que una ley de protección que no ha estado en concomitancia con lo que es una ley de, de, de alguna manera de capacidad jurídica que todavía está en discusión a propósito de la convención, también limita, digamos, el reconocimiento jurídico. Entonces, cómo se hace y qué se hace, sobre todo en, en, en temas tan importantes como en la internación. Tampoco existen mecanismos de salvaguarda de la voluntad y donde ahí también eh, las, la, la, las indicativas de derecho humano establecen que deberían haber, eh, deberían haber salvaguardia independientes también del, de, los, de los lugares, como en este caso hablábamos, de los hospitales. ¿ya? Le siguiente. Bueno, Hay problemas con la, bueno, la inclusión de la participación en la construcción de la ley, hay eh, en la internación y tratamiento forzado fuera de la normativa de derechos humanos en el sentido de que se establece, a, a que, que es algo que incluso eh, se estaba pidiendo sobre todo los usuarios, es eh, que no se hicieran, o sea, que eso es considerado también, y a lo mejor lo podemos tocar después del tema de la tortura, de la internación forzada, que eso a nivel internacional ya no se aplica, ¿ya? También las ampliar las condiciones de consentimiento para el uso de fama, que es una cosa positiva que tiene en la protección salud mental, y bueno, ciertas ampliaciones del alcance de la ley, como en la escutería, en las medidas de seguridad penal, institucional o bajo custodia Y la presentación de, de, del acceso a la parte jurídica de, de la justicia, que yo creo que igual hay una dificultad también que se establece en esta ley de protección de salud mental, donde los organismos de derecho humanos siempre han establecido, y las convenciones también, de que las personas tienen que tener no alguien que los represente, sino directamente ellos ser partícipes con el apoyo de, y garantía del Estado. y La acción eh, y coordinación institucional. Eh, tampoco, eh, de alguna manera, interviene también con, con, como que no hay una mirada, como decía Francisca, intersexual, intermitenial, tampoco porque hablamos de que acá tampoco se establece una prevención, rehabilitación, el, el, el acceso a todas las otras eh, garantías que digamos para una, una verdadera ley de protección también de la salud mental del usuario y de las personas con discapacidad. La siguiente. ¿La siguiente? Ah, perdón, ya. No, perdone perdón, la anterior. Ya, eh, bueno, eso también eh, se establece una certificación de la, la calidad de los derechos, pero ahí eh, la prevención de la tortura y los procedimientos, eh, procedimientos invasivos, eso no está una declaración per se en la ley, y que yo creo que igual no resguarda en ese sentido eh, a los usuarios, y, el, y que también algo que se esperaba a nivel internacional y que se está haciendo a nivel latinoamericano es que no se avanza en el cierre de las instituciones psiquiátricas asilares y o monovalentes en los procesos de desinstitucionalización, que sabemos que aquí en Chile, a nivel de infancia incluso eh, y de adulto, hay una segmentación de, de la institucionalización de personas con, eh, con problemas de o dificultades en el tema de salud mental, eh, donde se estigmatiza y también se segrega. Y yo creo que eso es algo que también para nosotros es algo que no está contemplado y que me parece que es también esencial. Eh, bueno, y ahí le íbamos a mostrar eh, la gente que trabajó en, el, en la mesa, si pueden la, la próxima por favor, donde están eh, los equipos que trabajaron. La próxima diapositiva eh, para ir cerrando bueno, ahí están las diferentes organizaciones que incluso establecieron una que me, me, me imagino que Marcela va a hablar, una carta que se hizo al presidente de la república, donde se estableció como de, la, de, de alguna manera de paralizar un poco para que esta fuera una verdadera ley de salud mental y eh, dejo porque ya estamos pasada de tiempo, gracias Sí, yo solo no ni me gustaría redondear, solo uh -huh. en men, medio minuto eh, quien, en eh, hay un tema con este, el texto de esta ley que de alguna manera eh, se contradice con el Plan Nacional de Salud Mental. Y creo que eso lo puede explicar mejor la Marcela, pero se había generado un avance en el Plan Nacional de Salud Mental y esta ley no llega, digamos, al lugar donde había llegado el Plan Nacional. ¿no? El Plan Nacional aparece como más avanzado, digamos, ¿no? en la lógica de la garantía de derechos. Y por otro lado... Eh, solo para redondear el tema de la prohibición de la tortura, lo que establece la convención y lo que, eh, lo, es que se eh, eh, haga la conexión ¿no? entre las internaciones forzadas y eh, las medidas digamos, que puedan ser invasivas en contra de personas con eh, problemas de la salud mental, eh, que se le homologue a las, a las figuras penales ¿no? de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y esas palabras no aparecen en ninguna parte en el texto de la ley. Eso. Gracias, Francisca. Eh, dejamos inmediatamente para darle continuidad respecto a la ley a Marcela Benavides. Marcela, 15 minutos. Eh, buenas tardes, buenas noches, quiero decir a todas y a todas. Eh, queremos manifestar en las observaciones que les vamos a presentar eh, sobre la Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental, realizada por la Mesa Regional Metropolitana de Derechos Humanos y Salud Mental, que se formó a partir de la instancia solicitada por la Corporación Simonís al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos debido a los avances en eh, un diagnóstico de la situación de muerte bajo custodia en instituciones con camas psiquiátricas durante el 2019. Entonces, el, el, el Consejo determinó levantar una mesa de salud mental y derechos humanos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Oficina Regional Metropolitana. La mesa está constituida por diversas organizaciones de la sociedad civil, particularmente profesionales. Sin embargo, también están las defensoras y defensores de derechos humanos como la Corporación Simonís. Durante nuestras reuniones se decidió crear un grupo de trabajo para hacer observaciones a la mal llamada Ley de Salud Mental. Pero también se creó la Subcomisión de Muertes Bajo Custodia. El nombre real de la ley es Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental. A modo general creemos que la salud mental debe verse desde una forma integral, es decir, que considere varias áreas del ser humano. La salud mental debe estar articulada entre las personas usuarias y los servicios, con un enfoque de derechos humanos, de género, de adultos mayores, de niñez, de indígenas, de interculturalidad, incorporando incluso a los migrantes e inclusiva con las personas con discapacidad. Además, se debe tomar en cuenta el contexto político que estamos viviendo, como por ejemplo el estallido social, la crisis social, política, económica y sanitaria, porque también influye en nuestra salud mental. Esto se da en el contexto histórico que estamos viviendo, pero además son los determinantes sociales de la salud esta ley debe estar vinculada al bienestar de las personas y a su desarrollo humano en cada una de las comunidades y en los territorios. El Estado de Chile debe generar reglamentos para que se respeten los derechos humanos de las personas que se atienden en los servicios de salud mental. El Estado debe respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio y goce de los derechos de las personas usuarias de toda la comunidad en los territorios. Creemos que es urgente revisar por lo menos cinco puntos de la nueva ley. De esta forma se podría avanzar hacia una intervención estatal más democrática. La sociedad civil debe participar en la toma de decisiones, especialmente las organizaciones de y para personas usuarias. El primer punto discutible sobre la ley es el espíritu y alcance de la ley. El objetivo de la ley es regular la salud mental. Por eso se olvida que el bienestar social debe estar basado en el respeto a los derechos humanos. Además debe tomar en cuenta los factores sociales que afectan la salud, las características de los grupos que necesitan protección especial y las relaciones que se dan entre ellos. En segundo lugar, la crítica es sobre la toma de decisión. La nueva ley no garantiza el derecho de las personas a ejercer su consentimiento libre e informado ante tratamientos, prácticas e intervenciones específicas. Tampoco se consideran garantías de salvaguardia sobre la toma de decisiones y consentimiento libre de las personas que reciben tratamientos en salud mental. Además, en los procedimientos involuntarios se le otorga poder a los tribunales de familia para tomar decisiones. Esto contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En tercer lugar, la crítica es sobre los tratamientos psiquiátricos y el enfoque de la recuperación. La nueva ley nombra el modelo biopsicosocial respecto a la salud mental. Sin embargo, sigue reforzando un modelo biomédico que usa los psicofármacos como tratamiento principal. El uso de medicamentos es la única forma regulada en esta ley, poniendo la medicina por sobre otras profesiones humanistas o de ciencias sociales. Esto se contradice con el modelo de recuperación donde la persona usuaria es la verdadera protagonista. Aquí estamos hablando de los expertos por experiencia, de los grupos de ayuda mutua y de los defensores de derechos humanos. Este modelo está siendo el más eficaz a nivel global. Asimismo, la nueva ley no menciona la prevención y sanción de la tortura, especialmente en los hospitales psiquiátricos. Tampoco aborda las muertes bajo custodia del Estado en las camas psiquiátricas. Esto debería estar relacionado con la ley 20.968 del Código Penal chileno sobre delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En cuarto lugar, el cierre de instituciones psiquiátricas y el presupuesto que no exista en este proyecto de ley. La ley no considera el cierre de los hospitales psiquiátricos, a pesar de las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la tortura. El proyecto de ley consideraba el cierre de estas instituciones. Sin embargo, esta idea se desechó sin discutirla. El 20% del presupuesto de salud mental en Chile se gasta en los hospitales psiquiátricos. Ese dinero podría invertirse en una red comunitaria de salud mental que se pueda articular con el modelo de atención integral en servicios de salud propuestos por la Organización Panamericana de la Salud. En quinto lugar, el proceso participativo es necesario para legitimar la ley, para crear y redactar esta ley y, esta, y este proceso no ha sido inclusivo. Esto contradice el Plan Nacional de Salud Mental del año 2017, porque no incluye a la sociedad civil relacionada con la salud mental. Las organizaciones de personas usuarias de la salud mental no han estado presentes en las discusiones sobre esta ley. Además no se consideran otros aspectos importantes relacionados con el bienestar social y la salud mental, como el trabajo, la cultura, la educación, el desarrollo urbano, entre otros. Todo esto le quita legitimidad a la ley, porque no reconoce ni representa las necesidades y las demandas de las personas usuarias y su contexto social. En cuanto a estas observaciones, el informe señala que lo hemos calificado de antiderechos humanos e ilegítimo para las personas con discapacidad psicosocial, intelectual y usuarios de servicios de salud mental. Véase también el informe número 4 de la Corte Suprema al proyecto de ley sobre vulneración del estándar de Naciones Unidas a capacidad jurídica, dando pie a internaciones y tratamientos forzados con carácter de tortura. Y destaca particularmente la tramitación final sin requisito constitucional de consulta previa a la Corte. Tampoco implementó un mecanismo de consulta estrecha con las personas con discapacidad y sus organizaciones, según las obligaciones generales de Chile reconocidas en el artículo 1 a 4 de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad y el mecanismo de gestión de inclusión sostenible con promoción humana de personas con discapacidad, mujeres y niñas y personas con discapacidad indígenas. Estas situaciones motivaron el desarrollo del Movimiento Nacional de la Defensa de la Salud Mental contra su promulgación y a favor del desarrollo de una ley marco en salud mental junto al debate en la constituyente por el reconocimiento constitucional de la salud mental, el desconocimiento de las obligaciones generales de la convención y aquellas del segundo examen en discapacidad, párrafo 2 a y B sobre consultas estrechas a personas con discapacidad no se realizó en el proceso legislativo del proyecto de ley aprobado por el Congreso. Lamentamos esta situación porque el movimiento nacional por la defensa de la salud mental ya está trabajando a nivel nacional. Lamentablemente las instituciones gubernamentales del poder legislativo y van Pasos atrás de la sociedad civil. Gestionar la inclusión es crear redes sociales, empoderar, convocar, trabajar colaborativamente, apañar, promover, defender, educar y dialogar con las personas con discapacidad mental, usuarios de servicios de salud mental, sobrevivientes y personas neurodiversas en un mecanismo de consultas estrechas. A los sujetos de derecho. Esto no es solo hacer una carta al presidente de la República. En esta ocasión se entiende que no han participado los y las sujetas de derechos los sobrevivientes de la psiquiatría, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y personas neurodiversas. Esta población es la que no ha tenido voz y representa a quienes deben atender los legisladores y planificadores políticas públicas con consultas estrechas y facilitación sostenible de la participación organizada de las personas con discapacidad. Esta es una obligación del Estado que ha suscrito y ha ratificado la convención el año 2008 y el mecanismo independiente de revisión de la implementación de la ley que no cumple lo, la CONAPREM ni los tribunales de familia. No está garantizado el estándar de los principios de París y no hay un presupuesto para garantizar la protección de los derechos y la reparación del daño. Por ejemplo, ya existen en Chile 2.412 recintos de privación de libertad para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad sin censar aún la población que ahí permanece privada de libertad. Bajo estas condiciones de cautiverio, las labor es gigantesca. Y si se va a proponer una ley marco de salud mental y promover el reconocimiento constitucional de la salud mental, empiecen por los y las sujetas de derechos. El MinSal, en su conversatorio reciente, ha reconocido las discrepancias que hay en torno a la ley, pero la, no ha reconocido la ausencia de la posición de la Corte Suprema. Eso es grave. No se han hecho cargo. Muchas gracias. Gracias, Marcela. La exposición, como siempre, con mucho detalle de aquellas cosas que la ley, no, la ley dejó atrás. ¿ya? Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna consulta a nuestras expositoras antes de pasar al próximo punto? Tienen, pueden levantar su manita. Sí, Paz, te veo a ti. Paz, sí. hay algún otro, parece que no, Paz, ya. Oye, en realidad, más que una consulta es eh, dar una síntesis de lo que es mi experiencia como trabajadora de la salud mental en el hospital psiquiátrico. Que ¿Perdón? No, no, era para ti. Alguien tiene encendido el micrófono. Ah, ya. Eh, yo creo que la imagen que se tiene del hospital psiquiátrico eh, es distorsionada y se, siempre se piensa que es equivalente, por ejemplo, al Peral, que era un lugar donde tenían amarrados a los pacientes y que efectivamente eso se podía considerar tortura. Yo trabajo en el hospital. A los pacientes no se les hace terapia electroconvulsivante a menos que haya un consentimiento informado de parte del apoderado del paciente. Si el, si el apoderado no firma, no se le hace la terapia electroconvulsivante que mucha gente la considera tortura. Eh, actualmente no es tortura la terapia electroconvulsivante. Yo sé que durante la dictadura eh, es muy probable que se haya usado el hospital para tener personas a las que se les hacía electroshock sin necesitarlo. Eso lo tengo súper claro. Pero hoy en día es una herramienta fundamental y se sigue usando. Y yo tuve la suerte de formarme en Canadá. Yo empecé mi entrenamiento en psiquiatría en Toronto y ahí se usaba el, el, el electroshock. Y. Y algunas, eh, muchas veces los pacientes se recuperan en tres semanas en vez de ocho meses. Entonces, todavía existe indicación para eso, no es tortura, se, usa, se hace con anestesia, se hace con relajantes musculares. Quiero aclarar eso porque eh, es grave que se tenga todavía una imagen distorsionada. Sin ir más lejos, la subdirectora del hospital psiquiátrico, la doctora Lilian San Román, es una psiquiatra que trabajó en el CIS, en el Centro Integral de Salud, durante la dictadura, y que también en el LILAS, y en fin, en una serie de instituciones de salud mental que ayudaron a, los, eh, a las personas que eran eh, torturadas, que habían sido torturadas, eh, durante la dictadura. ¿ya? Esa es nuestra subdirectora en el hospital psiquiátrico de la que yo estoy orgullosa. En segundo lugar, se mencionó que la internación forzada ya no se usaba. Ojo, como les dije, yo me formé en Canadá y lo primero que me enseñaron es que había tres indicaciones para una internación involuntaria. Uno, riesgo suicida grave, riesgo homicida. Nosotros tenemos familiares que llegan diciendo que el paciente los va a matar y que por favor lo internen. Y el tercero es incapacidad de cuidarse a sí mismo. Podemos tener un paciente psicótico que piensa que toda la comida está envenenada y no come y se va a morir por inanición, a menos que lo internemos y le demos un antipsicótico. Entonces, hoy en día, en países como el Canadá, se usa la, la internación involuntaria. En Chile no existía ley. Y cualquier médico podía internar cuando quería, a quien quería. Hasta que hubo un caso en que un psiquiatra internó a una paciente en una clínica y los familiares del paciente lo acusaron de haber raptado a la paciente. Entonces los psiquiatras dijeron, parece que necesitamos una ley que estructure claramente cuándo podemos eh, internar a un paciente de manera involuntaria y recién ahí, a principios de los 90 yo volví a Chile a principios de los 90 y me di cuenta que recién estaban pensando en una ley que yo había aprendido como becada de psiquiatría en Canadá esa ley se usa en Canadá y en Inglaterra estas tres condiciones en las que se puede internar, se debe porque vas a cuidar al paciente y a la familia o sea, yo he visto señoras que llegan asustadas porque su hijo psicótico le puso un hacha en la cabeza y llamó a los vecinos, lo amarraron con una frazada o llamaron a los pacos para que lo llevaran al servicio de urgencia. Entonces, ¿qué puede hacer ahora la familia? La familia puede ir al, a, la, a la justicia, al juez, y decirle mi hijo me quiere matar porque está psicótico, no porque él sea malo está psicótico y cree que yo soy el diablo. Llega al hospital, lo internamos, le damos un antipsicótico y el paciente se da cuenta que su madre no es el diablo y ya no quiere matarla. Entonces es bien grave decir que no debiera existir ninguna internación forzada porque estaríamos dejando a muchos psicóticos sin tratamiento y eso es injusto para ellos también y para su familia. Por otro lado, eh, como, como decía adelante, eh, las condiciones en que, a mí me gustaría mucho que ustedes fueran al hospital psiquiátrico, las condiciones que están, en que están los pacientes, claro, hay ventanas rotas, porque no hay presupuesto para salud mental, hay ventanas rotas, la comida no es muy rica, pero a nadie se le tortura, eso lo quiero dejar muy claro, porque yo he trabajado en sectores eh, donde están los pacientes eh, internados y ahora trabajo en ambulatorios, donde van los pacientes que ya están bien y vuelven a sus casas. Entonces, eh, creo que es súper importante tener eh, personas que conozcan la realidad desde adentro. ¿ya? Eh, eh, antes de empezar a pedir que la ley se saque o se ponga algo, eh, me, parece, me parece fundamental en realidad conocer la realidad actual. El hospital psiquiátrico no es lo que era el Peral. Lo quiero dejar súper claro. Y de hecho, una de las personas que, que participó en, en, en la ley de los derechos de los pacientes es mi hermana, es la Andrea Bamondes, que participó en la ley de derechos de los pacientes, porque, con, porque trabajó en el Peral y vio cómo los torturaban. Pero eso no, no se puede pensar que todos los hospitales psiquiátricos funcionan como funcionaba el Peral. Y si cerramos los hospitales psiquiátricos, va a pasar lo que pasó en Italia. Van a andar psicóticos en la calle. En fin, eh... Gracias doctora, siempre es bueno conocer visiones distintas, sin duda la visión de un profesional de la salud ya, y la perspectiva del abordaje es distinta a un usuario, incluso también a la familia del usuario, porque el tema del tratamiento nos toca por muchas partes y la sensibilidad es muy grande, sin duda, se agradece su visión. Ahora yo quisiera dar las últimas dos palabras para pasar rapidito y ojalá pero sea corto, que están pedidas en el chat para pasar a la segunda parte de este conversatorio. Primero, Dariel Jara y María Valeria Melgarejo. Por favor, Dariel. Hola, buenas. Muchas gracias por el espacio. Agradezco sobre todo a las compañeras que acaban de presentar. Eh, Mar Marcela, Francisca, eh, Nori, notables, coincido en muchos de los cuestionamientos. Eh, también en cuanto a la intervención de paz, creo que es importante tener eh, esta oportunidad de, de que se puedan integrar las distintas perspectivas ¿no? y así poder diferenciarnos también. Eh, lo personal, tengo experiencia de trabajo en hospitales psiquiátricos en Argentina, he estado en Brasil y en otros lugares de Latinoamérica. Formo parte de la red latinoamericana de salud mental y derechos humanos. Eh, así como también soy educador popular y pertenezco a una organización comunitaria en Viña del Mar. Eh, también soy parte de la Mesa de Derecho Humano y Salud Mental de la Quinta Región. Digo esto, lamentablemente, como para legitimar la palabra, eh, pero me parece que hay una contradicción injusta. Creo que todos y todas tienen eh, experiencia y voz y poder para poder opinar eh, respecto al cuidado de nuestra salud mental. Me parece que qué bueno que lo existente no agota lo posible. Si bien eh, existen muchas prácticas que se han mejorado históricamente, eh, los hospitales psiquiátricos, como el modelo de, de sistema de salud, eh, siguen prevaleciendo muchísimos eh, aspectos que siguen vulnerando derechos sistemáticos. Marcela mencionó algunos, por ejemplo. Eh, quiero ser enfático en que la tortura no es una caricatura, ¿sí? ya el electroshock ya no es lo que era antes, sin embargo, sigue siendo una práctica que ha sido cuestionada por los distintos estándares de derechos humanos. Eh, se sigue caracterizando como tortura porque se trata de un tratamiento impositivo donde busca normalizarse cierta conducta eh, frente a un poder fáctico psiquiatrizante eh, que lo justifica. A lo que voy es que existen relaciones de poder dentro de este espacio. Aquí no es lo mismo que hable un profesional a que hable una persona que ha vivido la tortura desde su cuerpo. Entonces me parece importante eh, re respetar y destacar eso. Creo que en este caso Da para mucho esta discusión. Quiero ir en lo propositivo, en la necesidad de que podamos seguir informándonos de, de, a partir de esta propuesta de ley, que ha sido reconocida que carece de ser un marco, no es un marco de salud mental, no posee un montón de características mínimas como el órgano de revisor, eh, ni tampoco transforma el modelo asilar-manicomial, que a todo esto en Italia es una falacia. Quiero desmentir de que los locos anden en la calle. Creo que toda transformación implica riesgos, pero me parece gravísimo lo que acaban de decir. Quiero compartir un conversatorio que en la mañana hizo Franco Rotelli, que estuvo junto a Franco Basair en el proceso de desinstitucionalización iniciado en, en Italia, que ahí también muestra otra perspectiva de las cosas, con un poco más de esperanza, y que también reivindica y reivindico y reivindicamos muchos y muchas en Chile, Latinoamérica y el mundo, que existen otros modelos al hospital psiquiátrico, que el manicomio no es una institución de cuatro paredes, sino que son lógicas perpetradas por los trabajadores y trabajadoras muchas veces, incluso reproducidas por los usuarios y usuarias. Y eso también es grave. Cuando hablamos de consentimiento informado, hay que contemplar que es distinta la relación de poder de un psiquiatra que le dice lo mejor para el paciente, que históricamente carece de dispositivos que promuevan su autonomía que puedan ser soberanas y soberanas de su salud y de su cuidado. Entonces, hablamos de un problema estructural, por eso me alegro muchísimo que hayan tantos candidatos y candidatas constituyentes, Fernando Atre, personas que reconozco su trayectoria, eh, eh, que creo que pueden aportar muchísimo a posicionándose al respecto. Acá no se está validando un modelo de salud integral, acá se está negando la posibilidad de generar redes comunitarias, redes de atención psicosocial, como se hizo en Brasil, por ejemplo, o redes comunitarias como se intentan abordar desde Argentina con la ley 26.657. No quiero alargarme, quiero compartir material concreto en el chat para que puedan acceder por el drive, para que puedan acceder a la carta que leyó Marcela como otro contenido crítico a esta nefasta ley, y como también la invitación a creer, como aprendí en el Frente Artista del Borda en Argentina, lo existente no agota lo posible tiene una responsabilidad personal y colectiva para transformar este modelo. La cosa inicia en casa y desde este momento, si es que las personas presentes se comprometen a transformar el modo que nos relacionamos y que generamos estos dispositivos, ya vamos a poder hacer algo para poder transformar y generar alternativas a esta nefasta ley. Insisto. Muchas gracias. gracias. Gracias. No, no, no, disculpa Paz, no te voy a dar la palabra porque hay otra. La idea es que esto es lo que estamos discutiendo, no perdamos el norte para dónde vamos la constitución ¿a qué se norte? refirió a Italia? Sí, pero disculpa, pero hay una palabra dada, Paz, discúlpame, en serio, ya no queda poquito bien. rato, ya, ya hay una palabra dada y hay otra, yo sé que esto es un tema que nos saca ronchas, ¿no? Pero, insisto, vamos a tener un espacio de conversación porque vamos a armar grupos de trabajo, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Va a ser mucho más productivo. Pensemos que nuestro norte, como... ¿Cómo darle un giro, ¿no? un giro a este sistema que hoy día nos gobierna que te, hace que tengamos esta salud? Confiemos en que la constitución es un norte. Bueno, vamos a ver cuáles son esos parámetros fundamentales que debe tener para que no exista esta desigualdad o estructuras de poder que están señalando. ¿Ya? La próxima palabra era de... No me acuerdo, pero... María Valeria. Por favor. Eso también... Bueno, agradecida del Cabildo, como siempre, eh, todo lo que aprendo y todo lo que voy adquiriendo eh, es muy, muy importante para mí, para mis saberes y para el desarrollo de lo que, lo que queremos lograr, ¿cierto? Que es una nueva constitución con cosas nuevas y con paradigmas diferentes. Eh, agradecida también de que se hace una pincelada, o un acercamiento a lo que sería un modelo social que hasta el momento se está planteando desde el papel, pero no... No se hace vida, no se está haciendo vida desde lo ecosistémico, desde de entender, un poco volviendo a lo, a lo tradicional, que siempre lo digo, desde los pueblos originarios, esta cosmovisión en la que somos parte de un todo, y ese todo es importantísimo para nuestra salud en general. Eso de plantear la salud como un general, y no, no salud mental, salud física, salud sino que eh, el tema de la protección ecosistémica de este ser humano. Eso se agradece, eh, creo que el análisis estuvo súper bueno. Tengo dudas con respecto a la ley porque yo soy una usuaria, soy una persona, una educadora de párvulos dentro del espectro autista que quiere ser candidata constituyente, o sea, que es candidata constituyente y que quiere ser constituyente y quiere eh, escribir esta nueva constitución. Y, y desde los colectivos autistas existe la duda con respecto al tema de las leyes eh, en, en relación a la salud mental y la discapacidad en relación um, a la interdicción. La ley eh, actualmente, la ley que se está planteando, tiene, eh, a, habla con respecto a la interdicción, aparte de estas intervenciones excesivas de las cuales estaba mencionando, eh, porque hay que hacer un cambio en relación a eso. O sea, eh, es, es terrible que una persona pu eh, pueda ser declarada interdicta o, o, o sin uso de, su, de sus facultades teniendo, por ejemplo, en mi caso, teniendo autismo y teniendo altas capacidades, por ejemplo. ¿Te fijas? Es complicadísimo. Entonces, y, y se ha sabido de casos y dentro de los colectivos de adultos autistas hay temor en relación a eso. Ya porque sabemos muchos, somos profesionales, tenemos bienes y, y nos complica. Muchas gracias María Valeria, muchas gracias sin duda. Son más cosas que ir complementando en una futura ley integral de la salud mental en Chile. Chicos, ahora viene lo, lo que yo decía. Vamos a formar grupos totalmente aleatorios, ¿ya? Y, y la idea es que por grupo, ya, nombren un secretario y un moderador. Vamos a formar cuatro grupos. Para ¿Vale? que, ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, yo, sí, Mauricio, yo tenía ganas de decir algo antes de que pasemos los grupos. Pero Mauricio, no es que acá, hermano, pero no estáis... No me estás inflando. No, no te estoy inflando ah, porque no, estoy yo, con tu puro nombre nomás. Y lo que pasa es que yo estoy aquí jugando con mis niñas. Yo te he dicho que tengo problemas a estos horarios porque la familia manda. Pero me quise hacer un espacio porque este tema es, es, es importante. Un Mira, minuto, yo, Mauricio, por respeto a los demás. Uh -huh. Cortito. Yo lo que quería decir era eh, que. Uh, a ver, eh, que yo quería volver un poquito al tema de la ley, ¿ya? Porque. Hay muchos temas que se están tocando, de la validez de los hospitales psiquiátricos, de la validez del electrochoc, el, yo tengo mis posiciones bastante claras en eso, no creo en los hospitales psiquiátricos, y cuando fui director del Peral, ya que ha sido aludido, eh, hicimos la mayor reducción de una institución psiquiátrica que se ha hecho en Chile, eh, nada es perfecto, pero eh, yo no creo que las instituciones psiquiátricas sean necesarias si es que se hacen los servicios alternativos. Cuando yo estuve en el Ministerio de Salud, en el gobierno anterior, Hicimos un esfuerzo muy grande por tener una ley amplia de salud mental con discusión participativa. Los documentos están disponibles y se pueden rescatar eh, y se pueden conocer. Eh, y ese proyecto de ley de salud mental amplia no tuvo el apoyo del Ejecutivo en el Ministerio de Salud, eh, salvo eh, autoridades, algunas autoridades del Ministerio, pero no tuvo el apoyo eh, central del Ministerio ni, ni del Gobierno. Por lo tanto... La, la falta de, de, de, de apoyo político para una ley de salud mental amplia en el gobierno anterior, que yo creo que fue un error muy grande, generó el espacio para que esta ley de protección de la salud mental que nunca se planteó como una ley de salud mental ni siquiera por sus impulsores. ¿Ya? Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro porque yo creo que se ha generado una confusión muy grande, eh, mm. que quizás va a ser positiva porque ha generado un, un, un nuevo... Una nueva hambre por una ley de salud mental, en el sentido es que, que se genere toda esta, esta discusión es, es, es bueno, eh, porque más bien está siendo analizada la ley por lo que no es, que por las cosas que es. Ahora bien, eh, cuando se hizo, hasta este, cuando se presentó este proyecto, eh, yo. yo yo sabía que iba a pasar esto digamos, y lo planteé como, como... Yo tuve una resistencia muy grande a este proyecto de ley. Se lo dije al diputado Espejo, le dije que por qué en vez de hacer un proyecto de ley eh, no hacía una modificación de la ley de derecho de ver en su párrafo octavo que eh, eliminara eh, la esterilización forzosa, que corrigiera cosas de ahí y que por último elevara el estándar de la hospitalización eh, no voluntaria sacándola de, de la Ceremi, que es, una, es parte del sistema de salud, y lo llevara a un estándar más ju, jurídico, judicial, como eh, ocurre en la mayoría de los países que, que tienen eh, eh, estándares superiores. ¿ya? Y él se opuso, dijo que, no, que esto no era así, y que y, bueno después él pidió apoyo a, para poder eh, mejorar algunos textos, pero este, este proyecto nunca estuvo en manos del Ministerio de Salud. Esto fue un proyecto de iniciativa parlamentaria, al cual se hicieron algunos aportes. Eh, eh, que, que, yo creo que esa ley tiene, tiene, tiene algunos avances que son positivos, pero eh, falla en lo esencial. Es una ley de mingo eh, y no es una ley de salud mental. Tiene muchas, muchas, muchas, pero muchas carencias. Y yo creo que el objetivo principal en este momento es eh, llegar a una ley de salud mental. Yo creo que el, el principal avance que tiene esta ley es que elimina la esterilización forzosa, que instala, instala muchas, muchos temas que están en el ámbito de lo declarativo, en el estándar de lo declarativo, respecto, por ejemplo, de la igualdad de cobertura, que abre el espacio papelear contra la ISAPRE y su, y, su, y su discriminación contra la salud mental, las coberturas financieras, eh, abre temas de intersexualidad en términos declarativos. Eh, abre el tema de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que un, era, un, era un déficit muy grande de la ley de Derecho de, de salud, de, de, de, de deberes y derechos, la, la 20.584, etc. Pero eh, esta ley en este momento eh, más brilla es por, es por sus déficits, es por lo que no es. ¿ya? Que no es una ley de salud mental, no tiene ningún aspecto. En aspectos promocionales, preventivos, de, de concepción de género, de concepción de pueblos originario etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, eh, y como estamos en este, en este momento constituyente, yo creo que lo que es más importante es llevar al momento constituyente la necesidad de que una ley de salud mental amplia, genérica, que, ha, que hable eh, de todos los temas, eh, los temas de si son necesarias las instituciones psiquiátricas, o, eh, monovalentes o son necesarias, eh, serán discutidas de forma participativa, con participación de la comunidad y de los interesados. Yo creo que ese es el momento para abrir Pero yo creo que es muy importante que nos sigamos mencionando hasta una ley de salud mental que no lo es, porque nunca lo fue, ni, ni el título no lo dice, ya eh, y yo creo que le hace mucho daño porque, porque pareciera, y el riesgo muy grande, es que eh, las autoridades sigan creyendo que Chile tiene una ley de salud mental que no la tiene. No la tiene, muchas gracias Mauricio. Ya, pasamos a la segunda parte, que se vamos a formar en grupo, les pido que no se vayan, yo sé que los candidatos aquí deben tener muchas otras cosas, pero es muy importante también que vean este espacio y lo valoren como un espacio para dar a conocer su opinión. Oye, Marjorie, Marjorie, Marjorie, solo una, una frase, el, el, el tema de eh, la prohibición de la internación forzada es un, es un, es un estándar de la convención, ¿ya? No, no es algo que se nos ocurrió a nosotros por si acaso, sí. es eh, un estándar del tratado internacional. Sí. Gracias, gracias. Marjorie, hay que recordar que vamos a tratar de de finalizar eh, sí. máximo a las nueve y media para que, no, para que sí. sepan que el proceso, lo ideal es ojalá a las nueve, ¿eh? por supuesto que sí, nos vamos a separar, pero máximo a las nueve y media para que no se alargue tanto. Cada grupo, como dije anteriormente y me interrumpieron, va a tener que nombrar un secretario y un moderador, que, que, que los, les ayuden ustedes, el secretario va a tener que anotar las conclusiones de la discusión del grupo, y la pregunta es la siguiente, ¿qué debiera contener la constitución para desarrollar y fortalecer la salud mental de los chilenos? Vimos dos cosas grandes que conversamos sobre el tema de bienestar, y toda la gran discusión sobre el tema de las prestaciones, prestaciones psiquiátricas, una, por ejemplo, es nuestra, la mala ley que, que, no, que tenemos hoy día. Entonces, aleatoriamente se van a dividir en cuatro grupos, son tres ideas por grupo, ya tres ideas fuerza, no más que eso, ya, y después se exponen, vamos a tener un plenario y obviamente seguimos trabajando. Les pido que no se vayan, ya, eh, que se queden la opinión de ustedes importante, ya, porque obviamente mientras más conversamos, más nos ponemos de acuerdo, más hacemos voz, sin duda, fortalecemos el tejido social que se ha roto en este tiempo. Eh, Napo, pues pasamos, Rolando, ¿en tu mano queda la, la aleatoriedad de los grupos? Sí, han sido eh, ordenados de forma aleatoria, así que vamos a abrir las sesiones para cada uno de ustedes, vamos a dar un, unos minutos para que conversen, ojalá que lo más escuetamente posible, y cuando termine esta sesión vamos a volver a la sala final, ¿de acuerdo? que les vaya bien en sus discusiones. Sería bueno decir, Rolando, el tiempo que tenemos para el trabajo de grupo. Sí. ¿Cuántos minutos vamos a tener? Máximo 30 minutos, máximo. Ya, les vamos a estar avisando cuando les queden 5 minutos para que, ya. Sí, van a haber 4 grupos, ¿ah? eh, que, le, que estén muy bien y que te, sea productivo. Uh -huh. Es un poco lento, así que no se desesperen. Han entrado casi la mayoría. Todavía veo Begoña. Pero de a poco se están distribuyendo los grupos. Parece que los otros no quieren retornar a la sesión principal. Ahí vienen, ahí vienen. Bueno, agradecemos a todos la participación. Eh, tuve la suerte de pasearme por cada una de las salas. Eh, conversaciones muy ricas, cada una de ellas. Sí. Y esperamos que ahora los participantes puedan eh, entregarnos lo que finalmente con, concluyeron. Estamos esperando a Marjorie que, que salga de la sala para que entre nuevamente Estoy la aquí. Ah, Ahí chiste, Marjorie, no te había visto. Estoy aquí. <risas> Dale, ¿Todo tuyo. Ya. No una sola? Sí, ahora vienen las exposiciones parte de los secretarios de, ojalá las tres ideas fuerzas no sean las diez, yo estoy segura que hay más de tres, ¿ya? pero eh, invitamos al grupo uno a, a decir cómo, bueno, cómo les fue, contar cómo les fue, eh, y a dar sus tres ideas fuerzas para la nueva constitución. ¿Grupo 1? grupo el... parece que nosotros éramos el grupo 1. ¿Nosotros? nosotros parece, sí. <risa> sí <risa> ver, el grupo de Erika, Bárbara, es el grupo 1. Sí, nosotros. Ya Rodrigo. Y, eh, Elizabeth, Erika, Bárbara, Jorge, Florencia, Leonor, estuvimos en este eh, grupo eh, con diferentes perspectivas y claro, eh, entendiendo la... La, la pregunta de qué debiera ¿no? de contener la Constitución se entiende como la, la Constitución como un eh, documento rector que constituye políticamente el, el país y luego baja a leyes y luego a, a reglamentos. Entonces, hay, hay algunas categorías que hacer. Y, y así también bajan las ideas. Creemos que eh, la salud mental debiera estar integrada en un concepto amplio de salud, no necesariamente hay una tensión en cómo darle relevancia sin tener que mencionarla neces necesariamente o, o separarla como si fuera algo distinto a, a todas las otras saludes. Entonces hablar de salud integral eh, o saludes integral eh, y entonces bajarla a, a una relación que tenga finalmente un, una aterrizada con... Eh, con, se hace en relación con el ambiente, eh, con, con una clara, a ver ayúdame, eh, <ríe> eh, esta, esta, esta salud no solamente debiera estar centrada en, en un individuo, en una individua, sino que estar centrada en, en relaciones de las personas, de la sociedad, de la, la comunidad. Comunidad. Ajá, comunidad, pero además no desde, desde el sentido de la propiedad, no somos, no, no somos propietarios de la naturaleza, somos parte y, y hay aprendizaje de los pueblos originarios que, eh, o de las epistemologías del sur que nos ayudan. Eh, además que esto sigue bajando hacia una salud que cuenta con principios como principios de la solidaridad, se me perdió el apunte, eh, tiene que haber una acción universalidad, sistema de solidario, único y universal, etcétera ¿no? y, eh, y más abajo con una sólida participación ciudadana y con un organismo que sea un ente fiscalizador, decían algo así como un CERNAC o un Defensor o Defensoría del Pueblo, eso básicamente. Gracias, gracias. Oye, Con todo grandes, grandes grande temas, súper lindo, Bárbara tomaste nota, ¿no es cierto? Porque lo dijo, ah, muy bien, gracias. Grupo 2. ¿Qué fue el grupo 2? Nosotros somos el grupo 2, Daniel. Sí, Daniel. Sí, Daniel Jara y... Hola. Eh, entonces, para ser breve, la discusión fue bastante enriquecedora. Hay tres puntos a destacar. Uno sería... En, bueno, destacar que... Eh, hay harto que can transformar y que no todo tiene que ver con la Constitución. ¿no? Entonces destacamos estos puntos como, por ejemplo, que haya también una salud integral, intercultural, es decir, reivindicar las distintas conmovisiones eh, de nuestros pueblos originarios. Eh, por lo tanto es necesario que también sea interseccional, ¿no? y aquí va de la mano con el derecho al buen vivir, eh, otro punto es que a través de la Constitución también se puede garantizar un Estado plurinacional, un Estado de derecho, y también un Estado de cuidados, ¿no? un Estado cuidador, donde se garantice y se promueva el cuidado como un derecho social. Eso es súper interesante. Y lo otro, transformar el Estado subsidiario a un modelo que promueva la participación de la sociedad civil en los procesos de gestión territorial de manera resolutiva e intersectorial. Por ejemplo, los consejos nacionales, regionales y comunales de salud, que se hicieron en Brasil a propósito de 1988 y el periodo donde crearon su nueva constitución y lograron echar al presidente. Eh, otro ejemplo también es el que se está haciendo ahora en el campo de la salud mental a propósito respuesta de esta ley. Se genera un movimiento en defensa de nuestra salud mental, donde hay mesas regionales y donde hay articulaciones territoriales. Esta perspectiva permitiría que la sociedad civil, y principalmente los expertos y las expertas por experiencia, las personas con, con discapacidad puedan ser parte activa de los procesos de gestión y de transformación de, de nuestra sociedad. ¿no? Y, y eso son tres ideas, básicamente. O, un, un punto importante creo que se dio en la discusión es la, lo del lenguaje. La importancia de transformar el lenguaje, cómo también genera realidad. ¿No? Hay, de, hay lenguaje que discrimina y patologiza pero también hay, eh, hay propuestas como por ejemplo de dejar de decir niños y niñas terribles con niños y niñas con alta necesidad de apoyo por y también que existen zonas necesitadas de transformación social como se dice en España ¿no? en vez de individualizar la problemática eso gracias muchas gracias excelente gracias. Sí, excelente. Muy y ahora, Grupo 3. Ya, eh, bueno, me toca exponerte del grupo número 3, donde estábamos este, Lautaro, eh, Nori, Yasmín, eh, Hugo, Héctor, que se retiró un poquito antes, y yo. Eh, bueno, nos, la, las conclusiones nuestras, eh, las respuestas nuestras son muy parecidas a las de los demás y las demás de este interesante foro, Cabildo, eh, y tienen, en primer lugar, eh, nosotros establecimos un poquito, recordamos que la Constitución es, es un cuerpo más bien de principios, ¿verdad? Y por eso también tiene harto peso y es tan complejo porque parece ser un poquito abstracto pero eh, en esa abstracción, ¿no es cierto?, de esa abstracción se derivan, ¿no es cierto?, cosas mucho más concretas, y por lo tanto también intentamos hacer algo vinculado a lo, a lo concreto, a la concreción. Entonces al respecto dijimos que, por ejemplo, es sumamente importante que eh, todo lo que tenga que ver con salud dentro de la Constitución se dé en el marco de un Estado garante, pero que eso que parece tan como etéreo sea de verdad garante en el sentido de que eh, nos proporcione, eh, y, que, y ser ex, exhaustivo, y di, se dio un ejemplo muy interesante, cuando hablamos de plurinacionalidad, que sea tan exhaustivo, dijo acá, eh, no recuerdo quién, no sé si fue Hugo Lautaro, pero dijo algo muy, muy puntual, no es decir, plurinacional, no basta con poner plurinacional, sino que, que diga explícitamente, en el cual se respete la misión o la o la autodeterminación respecto al tema de la salud, en respecto al pueblo mapuche, al pueblo aymara, al pueblo este y el otro, a cada pueblo, cada cada nación que existe dentro de este estado, si es que vamos a, a hablar de estado plurinacional. Ese es porque sabemos que esta constitución que tenemos nosotros acá, por lo menos hasta ahora, no es cierto, es bastante pequeña en relación a otras. Pero más que la extensión, es la, la, la, la, la puntualización, el detalle de cómo se redacta esta constitución. Esa es una cosa, y dentro de lo mismo también, eh, eh, Chile ha firmado no es cierto muchos tratados internacionales que dicen muchas cosas, pero Chile no los respeta. Entonces también ten, dentro de ese estado garante, tenemos que garantizar, no sacamos nada, cuando sí que tenemos derecho a esto, lo otro, hemos firmado no sé cuántas cosas y no las respetamos. Entonces en ese contexto, estado garante, pero desde esa perspectiva. También hablamos de lo que mismo se ha hablado acá y lo hablamos antes de salir a los grupos, ¿verdad? De ver la salud como una cuestión integral. Hablamos aquí... Eh, y ahí coincidimos bastante con Yasmín, ¿no es cierto?, desde una mirada de que en definitiva la salud es totalmente integral el ser humano, es un, un, un ser humano completo, integral, ¿no es cierto?, y por lo tanto cuando estamos enfermos, como dijo ella del Piuque, ¿verdad?, estamos enfermos también, se nos enferma el alma o el corazón y se nos enferma también el cuerpo. Ya, entonces, estamos vinculados inevitablemente, ya sea los que vivimos en, y voy a usar una palabra eh, en Mapudungún, también los que vivimos en la guarría, ¿no es cierto?, o los que viven en el campo, ¿no es cierto?, o donde estemos viviendo. Tenemos, sobre todo los que vivimos acá, ¿no es cierto?, en la ciudad. Si estamos bajo un sistema represivo, un sistema, ¿no es cierto?, que nos enferma porque trabajamos demasiadas horas, porque no ganamos los... Es un sistema casi esclavista que estamos viviendo a estas alturas, ¿no es cierto?, en este sistema eso, eh, económico. Entonces, no podemos estar bien eh, mentalmente y este país eh, es uno de los países del mundo más, ¿no es cierto?, enfermo en ese sentido. Entonces, salud integral. Y lo último, que es muy importante también, lo, lo mencionamos, es que la salud llegue, haya una vinculación a la comunidad, que haya un poquito de educación, ¿no es cierto?, yo lo había mencionado primero, es decir, que de alguna manera la, la salud esté vinculada a la comunidad. Eh, que esté de alguna manera no por allá y que sea no solamente, eh, digamos, ya cuando es curativa, sino que preventiva también en el aspecto mental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dijimos, es una salud integral. Entonces tiene que estar vinculada a la comunidad y, y aquí yo creo que vamos a coincidir también eh, respecto a que en todas las edades, por cierto, en todo momento. Eso básicamente, no sé si alguno de mis compañeros de grupo o compañeras quiere aportar con algo, bueno, Mauricio. me habían pedido que, que, que, que, que co-apoyara que co la presentación de Maite. Eh, yo, creo, yo creo que dijo básicamente todo lo que habíamos conversado. Yo quisiera quizás como eh, puntualizar eh, así resumidamente el tema, el, el, el, el, el rango constitucional de los tratados de derechos humanos, creo que es central. ¿ya? Un, mejor, un país que respeta los derechos humanos va a ser un país que promueve el bienestar de sus ciudadanos. Segundo salud en todas las políticas, o sea, la responsabilidad de la salud no es una responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que es el conjunto del Estado, cuidar la salud de la población, y no hay salud sin salud mental, en el sentido de que la salud mental es parte integral de la salud, pero tiene que, tiene que ser dicho, tiene que ser dicho porque lo que mencionaba Hugo, creo, es que las constituciones reflejan la historia de los países, y, y, y parte de la historia de nuestro país es el relegar, el tema de la salud mental en toda su amplitud eh, al patio trasero eh, y que también que siempre se ha, se ha pensado que el Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población cuando en realidad el Ministerio de Salud es básicamente responsable de dar tratamiento a las personas que se enferman, pero el resto del Estado se hace cargo de que las personas se enfermen y ese es un problema muy grave. Y el respeto de los pueblos originarios y la diversidad en todas sus formas eh, y la... Eh, no solo el respeto, sino que el, el que sean parte, parte constitutiva de nuestra nación y reconocida, es eh, muy importante para, para que tengamos una nación que promueva el bienestar de la gente. Muchas gracias, Mauricio. Excelente. Eh, pusimos en paridad de género como lo habíamos prometido. Gracias. Muy bien, no, excelente, muy bien, gracias, gracias. Y ahora le toca al grupo cuatro, que por muchas explayarse, al final termine yo haciendo la síntesis, ¿cierto Paz? Sí, y la voy a leer yo. Eh, en primer lugar, eh, diseñar a poner al centro a las personas y atender eh, sus necesidades, diversidades y determinantes que les permitan, para, les permitan alcanzar el bienestar. Ese fue el primer punto. Segundo punto, respeto y restricto a los derechos humanos en, una nueva, en base a una nueva institucionalidad. Y tercero, garantizar el financiamiento de las prestaciones de salud, de pre, eh, prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación. Y por ahí decía, aumento el financiamiento en salud mental, no concretamente, pero como se trata de principio, fueron estos tres. Sin duda, si uno pudiera sacar términos común denominadores de todo lo que hemos dicho, la salud integral, el concepto de salud integral y la salud mental, dentro de ella es uno de ellos. El respeto irrestricto a los derechos humanos es otro. ¿ya? El cambio de nuestro sistema jurídico también es otro de pasar a un Estado realmente sea garante. Y, eh, ¿qué más? Y bueno, la transformación del Estado... Eh, del Estado subsidiario también se, se repitió. Yo creo que el desafío está claro, ¿no? Yo siento que lo que hemos conversado, lo que ustedes dijeron, vemos como claro cómo se va proyectando las necesidades que debe contemplar y debe responder nuestra constitución para garantizar la salud. Ya, yo, o sea, yo termino, o sea, raya para la suma, estoy feliz, veo que el concepto de salud queda claro. Que no es salud, no es la ausencia de enfermedad, sino que es, es la vida, es el bienestar, eso son los animales, son es el medio ambiente, todo eso ya es la economía, es el pasarlo bien, es el, el, como dice Mike no trabajar 44 horas o 60 horas para tener un ingreso digno, ya eso es salud. Y está claro que todo lo que tenemos que hacer pasa siempre porque se respetan nuestros derechos humanos que nos permita tener una vida digna, ¿no? vivirla íntegramente, eh, y en base a, al respeto y que, y que nos debe tener el Estado y garantizar ciertos derechos. Creo que eso lo redondeo. ¿Alguien más quisiera hablar? ¿Preguntas? ¿Opiniones? Abro el micrófono. Marjorie, Enrique. Enrique. Vamos. Eh, muy, muy cortito. Es solamente una palabra que hemos tenido eh, en conflicto en algunos conversatorios que es lo intercultural, eh, con respecto a los hospitales, de repente se trató de implementar este concepto y al final se convirtió en algo que no era realmente eh, inclusivo para los pueblos originarios, eso solamente. Gracias. Quisiera sí. decir el reconocimiento constitucional a los tratados internacionales suscritos y vigentes. Yo también quería plantear el mismo tema de la interculturalidad y de la inclusión, porque se manosea tanto el término, y ya lo había planteado antes, entonces también recordar, hacer la salvedad y, y que lleve, y eso lo estamos trabajando también, que lleve un glosario de términos. ¿Qué significa realmente para eh, todos los chilenos y chilenas inclusión, interculturalidad, neurodiversidad, diversidad? Tiene que estar bien sí. específico. Bueno, acá en el Cabildo nosotros tenemos un glosario y el jefe del glosario justamente es el doctor Enrique Darras. Así que si alguien quiere aportarle con nuevos conceptos que podamos dando, porque ya viene con las 2.300 palabras, Enrique, ya los conceptos, él los maneja, ya está haciendo el glosario para que todos entendamos lo mismo. ¿Cierto, Enrique? En sí. tema de legislación, en tema de Cierto. constitucionalidad, va a ser trascendente los escaños reservados a los pueblos originarios. Y sería muy interesante el diálogo entre los especialistas, la sociedad civil y los pueblos originarios en materia de salud mental, para que los estándares realmente representen las necesidades y la cosmovisión indígena. Uh -huh. Maite, estás pidiendo la palabra. Sí, eh, yo quería decirle de que un poquito lo que acaba de decir, eh, no sé quién habló en este minuto recién. Marcela. Yo... Marcela. Mira, eh, yo sí, justamente tanto respecto de los pueblos originarios o ancestrales, que me gusta más decir, y, y respecto también de la mirada de la inclusión, respecto al tema de la inclusión. Yo soy educadora y la verdad es que eh, eh, hace muchos años cuando yo empezaba a, a hacer clases, Escuché a un, a un director decirme algo que me hizo mucho ruido, porque yo ya lo estaba viviendo de alguna manera, pero cuando a uno le ponen esto en palabras, uno hace conciencia, ¿no? Me dijo: en una sala de clase usted tiene toda la sociedad. Efectivamente, eh, ha sido siempre así. Llevo casi 40 años haciendo clases y en cada sala, en cada aula, tengo a toda la sociedad. Y ahí necesito la inclusión, tengo. Pueblo ancestral, les tengo a todo aquello, digamos. Entonces uno ahí ven en directo, y nadie, nadie es, es más experto para hablar de inclusión que el niño, la niña, la persona que necesita la inclusión. Nadie es más, eh, más experto o experta que el pueblo originario o el pueblo ancestral, en su tema, entonces, y nadie es más experto o experta que el niño o la niña, estoy hablando desde la niñez porque trabajo principalmente con niños y adolescentes, digamos, que aquel niño o niña, no es cierto que es trans, que está en, la, en el momento del cambio de su sexualidad, está descubriendo, entonces yo creo que tenemos que partir por la comunidad, disculpen que lo hable desde ahí, porque soy dirigente social. Entonces, en, en una villa pequeña como la mía de vivienda básica, ¿no es cierto? Aquí mis vecinos y mis vecinas están, tenemos todo: la inmigración, el problema de la salud, la educación, todo aquello. Entonces, yo haría el rescate siempre. Por eso es tan importante la vinculación con la comunidad. Yo siento que eso es lo más importante y lo más lindo es ver cuando se acerca la gente del consultorio, por ejemplo, fuera de su horario de trabajo y nos ofrece a los dirigentes. Acercarse a trabajar con nosotros. Les vamos a venir a hacer una charlita del COVID, de esto, de lo otro, fuera de su horario de trabajo. Sin obligación, nadie les ha pedido. Eso es construir, según yo, la salud realmente este, comunitaria y realmente el futuro, creo yo. Así es. Gracias. Eh, Mario, Mario. Mario. Mario Sí. Enrique, pida su eh. palabra. ¿Quién? Ya, okay. ¿Pero a pero quién le toca? Dos palabras? Quedan solo dos palabras, Marjorie. Eh, sí, sería Hugo Rodrigo y Rodrigo, Hugo. y de ahí sí. hay que cerrar. Sí. ¿Quién? Rodrigo Yugo. Hugo. Ya. Rodrigo, adelante. Bueno, yo agradecerle antes de irme a todas y todos quienes han participado. Yo vine por Lana y me fui con Oro. Pero todavía me falta la lana. Eh, quería hacer una pregunta desde el principio. Este, esta, a esto que ha sido invitada la doctora Marcela Hernando? Que ha redactado y ha propuesto la ley. Yo la... El, el, el, ayer, en el día de ayer, se hizo una invitación pública en el encuentro que hizo Minsal, donde ella estaba, si no me equivoco. Ya, y nada, no, no tengo acceso a invitarla directamente. Gracias. Okay. Mario, mira, yo solo quería decir un, un, un par de cosas del punto de vista jurídico, que no, no, no, no ha intervenido ninguno de mis colegas, así que, así que um, mira, el, el, el concepto que nosotros hemos acuñado en el, en el Cabildo respecto al derecho a la salud está eh, anidado en el concepto de derechos humanos a la salud, eh, eh, fundado en los tratados internacionales y en el resto del derecho internacional de derechos humanos. Eh, y, el, y eso lo hacemos... Por, no solo por convicción, que lo, la tenemos, yo trabajo hace 40 años en el derecho humano, eh, sino porque el, el, el, el derecho internacional nos da muchos instrumentos para poder argumentar y poder forzar a que la convención constituyente en definitiva lo reconozca desde esa dimensión, cualquiera sea su correlación de fuerzas que sabemos que eh, en definitiva va a ser lo que va a determinar todo. Pero... El, el, el, el hecho que los tratados internacionales estén explícitamente excluidos de la competencia de la Convención Constitucional ya les da un rango supraconstitucional, o, o por lo menos eh, eh, un rango constitucional a los tratados, porque la Convención Constituyente no los va a poder tocar en virtud del Acuerdo Nacional del 15 de noviembre y de la, la reforma constitucional posterior. No los puede tocar. Y cuando hablamos de no tocar los tratados de derechos humanos, lo que estamos diciendo es que las obligaciones internacionales que ellos establecen no se pueden vulnerar no se pueden desconocer por la convención constituyente porque es un órgano del Estado también sujeto a ese derecho internacional. Entonces, eh, eh, el, el, el, el, el, sería óptimo además que la Constitución dijera que los tratados tienen rango constitucional. Hoy día no lo dicen y se ha generado toda una, una, una, una, una, una, una discusión al respecto, pero en definitiva los tratados internacionales han tenido rango constitucional. Eh, se ha reconocido su, su, su eh, superioridad constitucional, por ejemplo, en materia de crímenes de lesa humanidad, donde sin tener que derogar el decreto de ley de amnistía el, de la dictadura, eh, se ha sancionado y encarcelado a muchos, no a todos, lamentablemente, pero a muchos criminales de lesa humanidad eh, fundados en eso, en que los tratados de derechos humanos son supraconstitucionales o por lo menos tienen rango constitucional. Y eh, lo último que quería decir que también el basarnos en derechos humanos, el, en, en, en revisar esa, desde el cabildo vamos a tratar de, de ayu ayudar a los constituyentes lo más que se pueda para eso. Eh, por ejemplo, en temas tan puntuales como el financiamiento, también desde derechos humanos se puede argumentar para que la constitución diga algo más explícito, porque el artículo segundo de los pactos internacionales de derechos civiles y de derechos económicos y sociales dicen que el Estado tiene que hacer su máximo esfuerzo según los recursos disponibles. Máximo esfuerzo. ¿Qué significa eso? La constitución podría dar algún criterio de qué es lo que significa máximo esfuerzo, o por lo menos obligar al legislador a que establezca un mecanismo público, transparente, participativo, que determina qué es el máximo esfuerzo que el Estado debe hacer para satisfacer todos los derechos, no solo los sociales, porque existe la, la fantasía de que solo los sociales implican gasto, todos los derechos implican gasto. Sí, sí, sí, el Estado Civil, hay un registro civil para, para registrar mi Estado Civil, y eso es mucho gasto, ¿no? es un servicio público de Rica Punta Arena, <ríe> todo es gasto. Bueno, y entonces, eh, apoyarse en la normativa internacional de derechos humanos es una invitación que desde el Cabildo queremos hacerle a todos los candidatos y, y, y futuros constituyentes para que apoyen sus argumentos en esa normativa que es muy rica, y que, y que tiene además el, el, el, el, el plus, o mejor dicho, la, la autoridad de ser consensos de la comunidad internacional. No son, no son antojos ideológicos nuestros, sino que eso es lo que ha concordado la comunidad internacional de naciones civilizadas. Eso nomás. Muchas gracias, Me gustaría pedirle Hola. a los cabildos que convocaran a candidatos a constituyentes indígenas. Creo que sería interesante un diálogo con los pueblos originarios a nivel de temas de salud intercultural. Se ha invitado, se ha son invitado, autorizado. Sí, se ha invitado a gran, eh, a muchos. Se mandó como, como más de mil correos, ¿no es cierto, Elizabeth? A todos muchos sí. candidatos y obviamente a los pueblos indígenas sí. también se mandó, se mandó si no quieren participar ya estos voluntarios. Y cerramos. Y además, chicos, hemos y... tenido dos o tres conversatorios sobre el tema, como cabildo, sí, sí. sí. sí. sí de pueblos originarios sí. Eh, Marjorie, no quiero dejar pasar una frase que Valeria puso en, en, en el chat. Eh, nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotras sin nosotras. Eso a propósito de los autistas, pero también se aplica para las mujeres, para los niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios, tercera edad, capacidades diferentes, etc. Nada sí, sobre general, nosotros sin nosotros. Zonas. Sí, disculpen, disculpen la intervención, pero para que sea coherente y práctico eso que dice el compañero, es necesario transformar el modo que se legisla, el modo que se hace en este tipo de... Esta ley se, con, se hizo a espaldas de la sociedad civil, se ignoró las objeciones, y ahora se busca reglamentar, eh, también dejando de lado a la sociedad civil. Así que le invito a que hagamos valer esto, no solo como una consigna, sino como una praxis, y como un deber ético, a posicionarnos y a exigir en conjunto que, si no se va a evitar la promulgación de esta mal llamada ley de salud mental, por lo menos que la reglamentación puedan ser parte eh, también la sociedad civil, las la, la personas organizadas y sobre todo las personas con discapacidad, los usuarios y usuarias de servicios de salud mental, o si no es una burla, ¿sí? Lo digo porque acá presenta, hay personas que tienen el poder para incidir y promoverlo. Sé que es una interpelación también para hacerlo, que no nos quedemos solo en consigna, sino que llevemos el discurso a la práctica, porque se están vulnerando los derechos. Acá estamos siendo privilegiados y privilegiadas, hablando, mientras hay personas que están siendo vulneradas sistemáticamente y lo seguirán siendo si no se transforma este modelo. Disculpe la intervención. Gracias, Dariela, absolutamente de acuerdo. No importa, dos minutos más, dos minutos menos. Eh, por mi parte, quiero agradecer ya eh, la participación de ustedes hoy día, hemos funcionado como un verdadero cabildo, con grupo de discusión, con conclusiones, ya que obviamente después van a estar en nuestra página web, ya ustedes saben que tenemos una página web, y eh, salud, de, ¿cómo, ¿cómo se llama, Rolando, la página? que es distinta? Um, ¿A, a cabildo, cuál? salud, de, es un derecho, ¿no? ¿La página nuestra? Eh, sí. la, la hemos dejado varias veces en la... Sí. En el link del chat se llama, eh, si la quieren buscar ustedes mismos, eh, Cabildo salud es, salud es un derecho. Un derecho. Exactamente, ahí van a estar estas conclusiones porque somos un cabildo y obviamente las puertas abiertas para, para, para participar, para integrarse en nuestra discusión y seguir aportando lo que es la reforma de nuestro país. Eso por mi parte me despido y las palabras finales siempre las da Jorge Carabante Gracias, gracias Michael. Gracias Mario, para que no nos quedemos solo en la plaza pública, uno, unos cuantos, unos pocos, digamos, ahí predicando el evangelio ahí en la plaza pública. Bueno, agradecerle a todos digamos, la presencia, la, la verdad es que uno ve, digamos, la cantidad de invitaciones, distintos encuentros, y bueno, y uno dice que eh, bueno, va a salir lo mismo, que salen todos, digamos, y nos vamos a dar vueltas lo mismo ¿eh? y, y nos vamos a dar un paso adelante. Y la verdad es que en cada encuentro que se tiene, eh, concurre una, una nueva diversidad y nue esa nueva diversidad surgen eh, nuevos planteamientos, nuevas ideas y, y se, va, se va generando un camino hacia la armonía en lo que son los planteamientos que, de transformación, eh, que se necesita en este país para que sea un mejor, un mejor país. Eh, eh, partimos desde un, desde un coro bastante disarmónico y vamos, eh, cada vez que nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, vamos tendiendo a la, la armonía. No vamos tendiendo a la uniformidad, sino que a la, a la armonía. El cabildo eh, tiene el único propósito de, eh, de llegar, digamos, eh, a llegar eh, voluntades a llegar eh, eh, la palabra de cada una de las personas que concurren y, y llevarla hacia un efectivo derecho a la salud de la nueva constitución, influir en el proceso, eh, influir también en lo que es la implementación posterior de la constitución eh, a la cual se llegue, que ojalá que nos, nos, efectivamente nos represente a todos, eh, en ese, ese trabajo que el Cabildo se encuentra que se haciendo, que se hace desde hace un año y medio, para eso realiza esta actividad. Este, de este conversatorio y de la reflexión anterior, el conversatorio anterior, bueno, va a surgir un documento de posición del Cabildo sobre, eh, sobre salud mental, eh, y ahí ya, ya hay, hay varias compañeras, compañeros que están ahí involucrados para poder sacar adelante ese documento de posición que siempre significa una buena conversación entre todos nosotros y de todas maneras lo llevamos a nuestras reuniones de Cabildo Amplia, para que se den todas las opiniones que eh, sean útiles y el. el documento que salga es el más representativo de todos nosotros. También, también lo, lo colocamos a disposición para hacer observaciones. Así que, bueno, esperamos que en este tema que es tan central, eh, bueno, también eh, logremos lo mismo. Eh, hemos planteado, digamos, que la salud sea un punto de encuentro de todos los derechos creo que tenemos que hacer eso una, una realidad, en que en cada espacio en que estemos, efectivamente, planteemos qué eh, bueno, significa finalmente tener una buena vivienda. No una buena vivienda que para vivir con una mala salud mental, digamos, eh, eh, digamos, Tiene que ver también, también desarrollo en las otras áreas, en el trabajo, que sea en la educación, digamos, en el medio ambiente, en, en, en, en todo, digamos. Así que, eh, así que ahí digamos, hay un punto importante que, en el cual tenemos que avanzar. Ahora, eh, y como les decía yo, el cabildo tiene su objetivo, pero el cabildo también es un, es un medio de acumulación de fuerzas. Aquí, como se ha dicho eh, muchas veces en la Convención Constitucional, las cosas se van a dirimir en función de la correlación de fuerzas. Pero tiene que haber una, una fuerza, no sabemos qué va a resultar de ese proceso eleccionario, una fuerza. De, de, de influencia sobre la convención constitucional que permita lograr una institución que nos no represente y, y para el caso que yo de la salud entendía en, en, en la forma más amplia, bueno esto requiere un, un proceso de acumulación de fuerza ha sido, ha sido eh, complejo difícil, no se ha logrado, hay muchos grupos que, están, que han eh, trabajado en el tema de salud trabajando en los territorios, en la academia en los sectores políticos, bueno pero todo eso eh, es, es todo un movimiento brauniano como se, se dice en verdad, que está dando vuelta muchas partes, pero que no, no logra confluir una gran fuerza. Y tenemos que eh, a, caminar hacia esa gran fuerza. Y este cabildo que, que empezó, digamos, empezó por supuesto, como todo, con una cosa una iniciativa individual, digamos, que fue creciendo hacia el colectivo, y que cada vez incorpora más gente, bueno, eh, quiere sea ese espacio, vamos a seguir trabajando para que sea ese espacio, no tenemos otra pretensión que no sea sino servir al proceso de instalación de la salud como un derecho y su efectiva garantía en el, en el Chile de futuro así que los invitamos a, la, a los próximos encuentros que vamos a tener quienes se interesen por ingresar al, al, al Cabildo eh, eh, bueno, están cordialmente invitados pueden hacer llegar su interés digamos, a nuestro correo electrónico eh, a ustedes se lo tienen ahí, que es la invitación que se les envió. Eh, así que los eh, esperamos eh, cordialmente. Hay mucho trabajo que hacer, eh, pero no, no solo es un, es un tra se trata de un trabajo técnico, se trata que se de aunar una visión, una visión política respecto de, a cómo debe ser el Chile del mañana y cómo eh, debe estar la salud en este Chile del mañana. Así que ese, ese proceso, tan todos, hemos todo, invitado. Eh, si no, no queremos un, un, un Chile a futuro en el cual, cual eh, eh, nos estemos quejando de que, de que hay superiores e inferiores, que hay privilegiados y, y, gente, y gente postergada, gente que incide en las decisiones y gente que está marginada, bueno, tenemos necesariamente que involucrarnos en el, en el proceso político del país, eh, no necesariamente estando un partido que quiera que estarlo, lo estará, digamos sino que estando al menos en el proceso que la sociedad está desarrollando desde hace ya varios años y con fuerza desde el octubre del 2019. Sí, muchas gracias, que descanse y lo esperamos en nuestro próximo evento y encantados de que se interesen por estar en el cabildo. Buenas noches. Muchísimas gracias. A descansar. Ciao. Gracias. gracias, gracias